Mi colaboración en IMT Lazarus con IMT Cloud se basa fundamentalmente en la expansión internacional. Es obvio que el conocimiento del idioma, el conocimiento del mercado, la radicación y el crecimiento profesional del fundador de IMT Cloud, de IMT Lazarus y su equipo, es eh, de manera natural en el País Vasco en principio y a continuación en el resto del territorio nacional pero qué duda cabe que tenemos que apoyar también el mercado del de, lanzamiento y la penetración en los mercados internacionales. En aquellos mercados donde cada vez hay más tecnología móvil, donde es inversamente proporcional la penetración de la, te, de la telefonía móvil y de los dispositivos móviles en países eh, de, en desarrollo eh, con grandes eh, núcleos de población, como son la India, como es China, y en otros eh, mercados mucho más maduros, donde la tecnología forma aún más parte de la vida cotidiana de lo que a nosotros mismos nos parece, como es fundamentalmente Estados Unidos eh, y la Europa que tenemos más cercana, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Eh, mi labor, eh, como digo, es eh, apoyar en todas las cuestiones eh, legales de marketing, obviamente marketing internacional, ...contractual y fundamentalmente de investigación de mercados... ...asociación con inversores, distribuidores, operadores... ...para que IMT Lazarus esté lo antes posible... ...en el resto de mercados como lo está haciendo en España".